Hola, Yoreli. Hola. A propósito de hoy, 25 de noviembre, queremos hacerte 25 preguntas, <risa> espero que estés hoy dispuesta a responder, ¿qué te parece? Listo, gracias a ustedes por la invitación y bueno, vamos a responder las 25, y día 25. Ah, ok, listo. ¿Cómo empieza tu día? Mm, bueno, aquí en Barranquilla comienza muy temprano porque los entrenamientos son a las 6 de la mañana, entonces... Empiezo tipo 5 de la mañana, ya estoy despertándome, comienzo siempre un jugo verde, ese es mi desayuno, eh, pura fruta y más verduras verdes. Y ya me voy así, pues, prácticamente en ayunas o sea, al entrenamiento y ya cuando vuelvo es que eh, comienzo ya. Okay. ¿Y cómo terminas tú, tu día? Pues más temprano porque por lo mismo, por las madrugadas ya tipo 8 de la noche, 8 y media ya... Ya la batería se me se me acaba. en la tarde me gusta ir al gimnasio, así que eh, soy novelera, termino con novela de 7 de la noche, 8 de la noche y ya a la cama. Okay. ¿y qué es lo primero que te dice la gente cuando te ve por las calles en un centro comercial? Y, Tú eres la 10 de Colombia. ¿Cómo te dice? <ríe> Tú eres la 10 de Colombia, es lo primero que dicen. Como, sí. Ok. Ya. <ríe> Otra pregunta, ¿cuál es tu color favorito? El rojo. ¿Por qué? ¿Por ser juniorista? No, no eres juniorista. No, no, yo, no le tengo muchísimo amor, pasión por, por donde juego ahora. El junior siempre ha sido una fiebre. De hecho, sí, siempre había tenido mucho cariño, pero no me... Eh, pasión, yo pienso que... Eh, como... esa garra, ese, siento que ese color da como un, un empoderamiento. Okay. Otra pregunta. Eh, ¿Cómo llegaste tú al fútbol? ¿Por qué el fútbol por ahí te enteré de que tu mamá jugaba fútbol sala, tu papá tiene una fábrica de balones, ¿algo tiene que ver con eso? Tal cual, mi, mi, hermano, mi hermano fue el que me incitó a, a jugar, mi mamá le gustaba mucho el micro y pues mi papá después montó una fábrica de balones, así que sé hacer balones desde el inicio de nada, y una bomba, entonces pues como toda esa formación a, a llegar al propio balón balón. ¿Cómo decidiste tú llegar al fútbol como profesional No, eso lo decidió Dios, como fue paso a paso, yo no lo planeé como tal, sino fue día a día. Otra pregunta, si ¿sí? no sé, ¿qué enfrentaste tú la típica creencia que el fútbol es un deporte para mujeres? No, cu menos cuando niña, entonces a veces eh, era mi pasión, era mi deporte, era lo que a mí me gustaba, así que podían decirme mil cosas que eran para hombre o para mujer o que no se debía, pero simplemente me, me gustaba, lo llevaba en el corazón y, y yo lo seguía haciendo. ¿Se que... ha encontrado una en el fútbol por, por ser mujer? No, yo antes lo que pienso es que he sentido que hemos encontrado una oportunidad de poder demostrarle a la gente y, a, y al mundo que eh, somos capaces y podemos empoderarnos muchísimo más de las cosas. ¿Tienes algún sueño por cumplir? Sí, aprende? claro. Me gustaría llegar a la final de, de un mundial. ¿La final de un mundial? Sí. Doctor, que supera. Otra pregunta. Eh, ¿Tu mejor gol? ¡Uh! Muchas pero eh, conté 49 goles. He tenido ¿verdad? muy buenos goles, pero... Eh, no sé, no sé. Ah, bueno, eh, últimamente de, de la Copa Libertadores 2018, el que nos dio el título. Eh, ¿Cuál sería la mejor jugada para acabar con el machismo en el fútbol colombiano? Ah, no sé, está difícil, pero a la vez es fácil, ¿sabes? Es simplemente abrir un poco más las mentes. Yo creo que lograr entender que todo el mundo es puede ejercer lo que le gusta, no, no, no imponerle a la otra persona qué debe hacer. Ok. ¿Hace falta un MeToo este, más grande en el fútbol femenino colombiano? Bueno, yo creo que eso es una pregunta en la cual no me quiero meter en polémicas, así que siguiente pregunta. <risa> cotidianos, más frecuentes que es. No, ya poco a poco ha cambiado, ya no está tanto ese, ese tema. Eh, lo que aún sigue existiendo es el tema de la, de la inversión, de, de la infraestructura, del apoyo más económico, eh, el social ha cambiado bastante, la gente se ha empoderado más del fútbol femenino, ha empezado a gustarle, nos ha brindado la oportunidad de vernos, porque antes ni siquiera nos veían y ya se estaba criticando al vernos, o sea, les ha gustado y el fútbol femenino ha empezado a, a encajar muchísimo más okay. ¿Cuál es, eh, es, lo mejor para, ¿qué es lo mejor de vivir fuera del club? Así. No, yo pienso que es que yo vivo feliz, yo vivo tranquila eh, vivo en paz, cuando estoy feliz eh, cuando logro ser yo eh, no me importa lo que piensen los demás okay. ¿Cómo lograr una mayor visibilidad del fútbol femenino? Pues yo creo que eso hay que poner parte de todos. Nosotras hemos intentado eh, entablar una mejor liga, eh, mostrar un mejor espectáculo, pero también eh, necesitamos de ustedes, de eh, los medios de comunicación para que la gente nos pueda ver muchísimo más y nos pueda escuchar, nos pueda leer. ¿A qué le tiene miedo? A las cucarachas. <risa> sí. A las cucarachas, sí. Otra pregunta, ¿qué es lo más, que más te gusta, de Jay, tu novio? Eh... Me hace reír todo el tiempo. ¿Muy chistosa? Sí, me hace reír todo el tiempo. ¿Cómo se conocieron? Eh, en el Huila. Okay. ¿A qué futbolista mujer admiras? Carly Lloyd, la 10 de Estados Unidos. ¿Por qué admiras? Tuve la oportunidad y el placer de jugar con ella, de vivir con ella y entrenar con ella, así que sé lo que hace para ser la jugadora que es lo que enfrenta cada día y de la forma en que se prepara. Entonces es más una admiración enorme. ¿Cuáles son las discriminaciones más frecuentes que vives por ser homosexual? Bueno, eh, yo creo que son temas que, que no quiero meterme muchísimo. Simplemente repito, eh, no le pongo cuidado a lo que digan, aunque hayan comentarios, yo, yo vivo feliz. ¿Cómo enseñar que no hay deportes masculinos ni femeninos, sino solamente el deporte que es el fútbol? La mejor forma es demostrándolo, yo creo que eh, es muy fácil criticar, pero cuando logras ver si este deporte no era solo para mujeres, si un hombre lo hace perfectamente y si es para hombres, pues si una mujer lo ejerce de la forma más bonita y más adecuada, es cuando tú te das cuenta que todos somos capaces de hacer lo que queramos. ¿no? Usted tiene que establecer qué es para quién. Bueno, para finalizar, dos preguntas. ¿Tu serie favorita en Netflix? Uy, he tenido varias, varias, varias, pero yo creo que la mejor que me he visto es el barco. Ok. Y, y licor como tal es por cuidar más la figura y porque es como el más saludable, por decirlo así en términos de deportista, eh, me gusta el whisky. Ok, gracias Yoreli, ¿Son, fueron hoy 25 preguntas. Y hoy 25 de noviembre, espero que te haya gustado eh, tocar distintos temas tuyos y que la gente sepa sobre tu vida. Bueno, a ustedes muchas gracias, espero que les haya gustado eh, este momento agradable, como yo lo disfruté. Un beso para ustedes y un abrazo.